Escucha bien, pequeño Cook. Mis gustos son God y los tuyos... Estoy basado y tú das cringe. Soy Chad y tu virgen. Y no puedes hacer nada para cambiarlo.